Hola mis hijos, mis niños, mi craneano, mi craneana que me ves. Yo soy el voz, voz del cráneo. Somos el poder del rock. Hoy te quiero platicar de algo que fue muy divertido, muy chido, la creación del video de Granada. Por lo general en las producciones, a partir de una idea, empieza a desarrollar todo el plan de trabajo. Aquí fue, digamos que al revés, a partir de un lugar se nos antojó. Granada desde que se concibió la teníamos pensada grabar en un teatro, así como el Teatro Fru Fru, pero un está cabrón. Entonces, fuimos a un restaurancito ahí por la Plaza del Águila, muy bonito. Es un restaurancito, pero también dan comida corrida y así, pero el edificio en sí, centro viejo viejo de la ciudad México estaba muy bonito y entonces se nos prendió el foco de ocuparlo para una canción pues ya de, de antaño de 40 algo así pues ya verán mi video, pues estuvo divertido porque ah, ya saben que a lo no vamos a poner un pin que traje ni aunque se case quien se case y tuvimos que ponernos traje de mira de, de, de, de la chingadera de noche, sin calzones, porque los que traía estaban muy guapos, se le marcaban, el tipo se le salió el resorte del suyo, pero okay, no, a aquí te cuentas el vestuario lo resolvimos, y bueno, pues quedó un video muy a toda madre, pronto lo van a poder ver, es una sorpresa como se manejó la reproducción, y va a estar chido, ¿no? pero yo creo que les va a gustar, o sea que estén pendientes, no se pierdan todas las pendejadas que grabamos, por favor den los likes, y suscríbanse si no están suscritos, si están viendo esta cosa ahí, y ¿Qué chingados les cuesta? Nada. A lo mejor se nos está haciendo un super paro.